All right, well, good morning, everyone. My name is Chris Rogers. I'm the mayor for the city of Santa Rosa, and I just want to welcome you today. Four years ago, the world watched in horror as a fire devastated our community. It took 24 lives, burnt 5,300 homes, and it left billions of dollars in devastation in its wake. We're here this morning to remember, to remember the lives that were lost and the thousands of people who were so deeply impacted to remember the bravery of our first responders and everyone who came to our aid, and to remember the generosity that the world showed to Santa Rosa and Sonoma County. As I speak, hammers still swing feverishly trying to rebuild what we've lost. And in Santa Rosa, 85% of the homes have been rebuilt or are in rebuild. And what we know is when the hammers stop, the trauma will remain. We're here this morning to find comfort in our collective grief, To renew our commitment to get everyone home and to remember the lives of our friends and our family who can't be here with us today in a minute i'm going to introduce council eddie alvarez who will say a few words in spanish and then our fire department's honor guard will ring our ceremonial bell 24 times one for each of the lives that were lost in 2017. thank you for being here council member Thank you, Mayor. Buenos días a todos. Es un honor estar aquí con ustedes transmitiendo las palabras de nuestro alcalde de la ciudad de Santa Rosa, Chris Rogers. Hace cuatro años, el mundo, mundo vio con horror como un incendio devastó nuestra ciudad. Se cobró 24 vidas, quemó tres mil hogares y dejó miles de millones de daños esta mañana recordamos las vidas que se perdieron los miles en nuestra comunidad que fueron tan profundamente impactados la valentía de aquellos en la línea del frente y la generosidad interminable de las personas alrededor del mundo. Mientras hablo los martillos continúan balanceándose a través de otros desastres Incendios, una pandemia, nuestra comunidad aún lucha para construir lo que se perdió. Y aunque casi el 85% de las casas destruidas han sido reconstruidas o están promedio de ser reconstruidas, sigue habiendo una trauma colectivo. Nos reunimos hoy para encontrar consuelo en nuestro dolor renovar nuestro compromiso mutuo y recordar a aquellos que no se, que ya no están aquí y fueron arrebatados. Aquí A continuación, la Guardia de Honor del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Santa Rosa tocará esta campaña ceremonial 24 veces para honorar a cada una de las 24 vidas perdidas durante los incendios del 2017 aquí en el Condado de Sonoma. Muchas gracias. Thank you.